En el marco de las diversas actividades que viene desarrollando la Cátedra Libre de Extensión de nuestra Universidad, eh, el 24 de agosto en la Facultad de Trabajo Social y el 25 de agosto en la Facultad de Ciencias de la Salud, se desarrollará un taller de curricularización de la extensión universitaria. Ese taller va a ser llevado a cabo por Daniel Herrero, que es un docente invitado de UNICEN, y por Daniel de Michele, eh, Alejandra Blanc y Gretel Ramírez por nuestra universidad. Está dirigido a los equipos docentes, está, está dirigido a los equipos de extensión, eh, a los alumnos de nuestra facultad, y la idea es fortalecer las prácticas de curricularización dentro de nuestra universidad. Acompañando este taller, también me parece importante resaltar que si hay una nueva convocatoria a proyectos de curricularización, que tiene cierre el 21 de agosto, eh, se puede presentar un proyecto por unidad académica y está abierto y ya se pueden cargar las iniciativas en el portal.